La decadencia del reformismo, un tópico expuesto por Miguel Guerrero a los dominicanos y al mundo. La permanente alianza electoral del Partido Reformista con el Oficialismo, primero con el PLD, luego con el PRM, marca el punto de partida de su desaparición definitiva como opción de poder se ha pretendido asignarle a esos acuerdos propósitos programáticos en educación, salud y el medio ambiente. Pero su fiel, hostiada militancia sabe que a la llamada franquicia reformista solo le ha animado la preservación de los cargos y privilegios de su fructífera relación con el poder le han asegurado a lo largo de los últimos años. Desde su salida del Palacio en 1996, tras 22 años de gobierno, con dos períodos de oposición, entre 1978 y 1986, el reformismo ha ido dando tumbos. En esos años de incertidumbre, no encontró un liderazgo que ocupara el lugar que su fundador y guía, Joaquín Balaguer, dejó vacío al desocupar la presidencia. La falta de un faro orientador al que siempre estuvo ligado mientras su jefe respiraba, le creó un vacío que fue haciéndose más profundo en la medida en que esa debilidad externa género, las desavenencias y distanciamiento que hicieron de aquella enorme fuerza política un cascarón sin posibilidad de moverse por sus propios medios en ese ventarrón que es la actividad política dominicana. Al final, solo les quedó a los que se negaron a denegar de sus orígenes pegarse a las condiciones de alianzas O irse hacia otra tendencia La prisa derivada del conocimiento De su escaso patrimonio político Aupó alianzas Que no les permitió Conocer lo que quedaba de un partido grande Como era el partido reformista Sus propias y reales fuerzas con las que hubiera podido aprovechar para recomponerse, ya en el ocaso inevitable, al resto de una militancia fiel a la memoria de su líder Joaquín Balaguer. Podría quedarle Sion que Tagore plasmó en un poema y que Gandhi solía cantar en sus largas caminatas en la India. Si nadie acude a tu llamado, camina solo. Yes. Gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo encuentro, amigo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido.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 recuérdense nuestra página oficial tv en Desde ahí